Ella es viceministra del Tesoro y Crédito Público. Bienvenida a Radio Patujú. Gracias por, por esta por este espacio, Radio Patujú. Un placer poderme dirigir a toda la población. Viceministra, cuéntenos por favor, eh, ¿hay información eh, reciente de la situación de la economía boliviana? Sí, a medida que eh, se van cerrando y compilando las cifras fiscales, especialmente que es el rubro de este ministerio, eh, pero también en las otras variables económicas eh, ya tenemos el dato eh, con, con carácter preliminar del resultado fiscal que se sitúa en 7.5. Y este es un buen indicador porque eh, así también es evaluado por, por, varios, eh, por varias entidades internacionales y hemos ido nosotros reduciendo paulatinamente el déficit fiscal hasta situarse en 7.5. Eh, Acá tengo un gráfico uh -huh. donde muestra que después de un déficit del 12-7 que ha sido en uno de los peores años para nuestro país como ha sido a finales del 2019 y 2020 y por todos los acontecimientos políticos que ustedes conocen pero sumado a eso en el 2021 tenemos y además la pandemia el 2021-2022, el 2022 ya con la guerra en Ucrania y los efectos en los precios eh, hace que eh, las economías en todos los países estén teniendo mayores gastos. Pero es importante que esos gastos sean controlados. y Como ven, eh, nosotros hemos ido reduciendo el resultado del déficit fiscal y ahora se sitúa en 7.2. Y este es el resultado global de todo el sector público, no financiero. Sí. Esta otra línea refleja el, el gasto corriente, es decir, nuestros principales gastos de funcionamiento y también se ha ido controlando. Eh, después de tener un déficit del 6.1%, eh, eh, se ha controlado hasta menos 0.3. Y eso es importante, eh, que, que muestra ¿no? la, eh, la disciplina fiscal, el, la eficiencia en el gasto público y, eh, un, y eso es un buen indicador para el país. No solamente este, sino hay otros más que los vamos a, lo voy a ir conversando con ustedes. Claro que sí. Cuando usted habla de disciplina fiscal, a qué medida se refiere en concreto? Con austeridad del gasto, priorizar. El, eh, nosotros el año pasado emitimos al tanto inicios de año y ya mediados de año un recordatorio a todas las entidades públicas que deben priorizar la inversión pública y que hay otros gastos de funcionamiento que eh, pueden eh, eh, se puede seguir, ¿no? Con, con, con los activos que uno tiene. Eh, y, y priorizar, priorizar siempre les pedimos que hagan una, lo importante, lo urgente, eh, eso es lo que tiene que priorizarse. Uh -huh. Hablaba de otros datos. Sí, el, les repito que en nuestro país, y no solo este país, sino eh, todo el mundo atraviesa por situaciones relacionadas con el conflicto bélico que ha impactado en los precios, especialmente en las materias primas, en los alimentos. También están todavía los efectos de la pandemia el, um, y el cambio climatológico, lo que provoca que incida en los precios y provoca un, un incremento acelerado de la inflación. Bueno, aquí hay varias líneas, pero se ve esta tendencia, ¿no? que es en todos los países, en todas las regiones, el incremento acelerado de los precios y que repercute en la canasta familiar, en el día a día de las personas, las personas simples, las personas que viven el día a día, que con mucho esfuerzo eh, consiguen el, el, esos recursos que se necesitan para sobrevivir y que cuando uno atraviesa por un periodo inflacionario implica reducir drásticamente ese consumo. Pero nuestro país, eh, y a la cabeza del presidente Luis Arce, tiene una política pensada en los más desfavorecidos especialmente eh, y es a través de la subvención, a través del control de los precios que se permite tener esta estabilidad que a veces no es percibida eh, en el día a día por, por la gente, eh, porque está ¿no? en, en su día a día, pero nosotros eh, al monitorear y lo que está aconteciendo con otros países es importante que la población también conozca ¿no? que el resultado de la inflación, tener niveles de inflación relativamente estables es importante para el consumo eh, y esa estabilidad que necesitan las familias. ¿En 2022 en Bolivia eh, no se vivió eh, una fuerte inflación como ocurrió en otros países vecinos? No, el, eh, acá tengo otro gráfico de líneas. El, hay una línea que es la, la verde, esta es Bolivia. Y los otro, las otras líneas son eh, los otros países de nuestra región. Por ejemplo, Brasil y Chile están en estos, con estos colores naranja y rojo y se ve, ¿no? el eh, cómo estos países eh, están teniendo inflaciones por encima del del 10%. Por ejemplo, en Brasil, bueno, eh, en, en Chile está el 12.8% de inflación. En Colombia el 13.1% y eso es, y eso nos caracteriza que que somos un país que a través de las políticas de subvención está permitiendo este control y esta, esta estabilidad en, en los precios y que repercute directamente en el consumo de las familias y también en un sector bien importante que es para todas nuestras familias, especialmente los que viven en lugares alejados, que tienen que usar el transporte público. Eh, mantener ese precio en el transporte público implica subvencionar a uno de los hidrocarburos eh, que es uno de los más usados, ¿no? como es el diésel. Eh, Viceministra, ¿qué podemos esperar los bolivianos de este primer trimestre del 2023 en cuanto a la economía boliviana? Hace unos días el Ministro de Planificación del Desarrollo también anunció, y ayer nuestro Ministro de Economía, el resultado del tercer trimestre de, de la economía del 2022, eh, que sitúa un crecimiento del 4.3%, uno de, uno de estos crecimientos que se caracteriza, eh, que muestra ¿no? uno de los países con, con, con una tasa de crecimiento positiva, que eso es, que eso es importante, eh, darle certezas a la población de que se están asumiendo y tomando las medidas para que la actividad económica continúe con este esta, la reactivación, para que la estabilidad económica a través de estas principales variables macroeconómicas, como es crecimiento, inflación, eh, resultado fiscal, resultado de la, de la balanza comercial, mayores exportaciones, también se ve un reflejo con las importaciones vinculadas a la importación de bienes de capital. Son un conjunto de variables, también, también un conjunto de medidas de política económica que el gobierno está asumiendo para que la gente eh, sienta en el día a día la tranquilidad que necesitamos de que la, hay movimiento, hay, se mueve la economía y que hay posibilidades de eh, aprovechar ese movimiento de la economía. Viceministra Juana Jiménez, del Tesoro y Crédito Público, muchas gracias por la información proporcionada a la audiencia de Radio Patujú acá en el Benín A usted, muchas gracias, un saludo cordial a, toda la, a todos los oyentes de Radio Patujú y hasta otra oportunidad.